Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos Puerto Rico, gracias por acompañarme. Les saluda Madeline Ortiz y estaré con ustedes presentando los sorteos de Lotería Electrónica para hoy, sábado 11 de febrero. Los mismos serán certificados por el auditor Onil Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Queremos volver a recordarles jugar de manera segura, con Compra tus boletos y realiza tus jugadas solo en establecimientos autorizados por lotería electrónica. No te dejes engañar, evita ser una víctima de fraude. Ahora, toma ese boleto en mano que esta noche podría ser un nuevo millonario con Powerball que tiene para jugarse 34 millones de dólares. Y Loto Cash sigan acumulando, ya son 740 mil dólares que se juegan este próximo lunes.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 Añade Wild Ball a tus pegas para que tengas la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. ¿Y qué tal si damos comienzo con el sorteo de Wild Ball? ¡Adelante! El número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número cero. Repito, el número ganador de Wild Ball es el número cero. Ahora damos comienzo con el pega 2. Muchísima suerte, Puerto Rico. El número ganador de Pega 2 comienza con el 6. Segundo número es el 3. El número ganador de Pega 2 es el 6-3. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 63. Ahora continuamos con el Pega 3. ¿Tienen ese boleto en mano? Mucha suerte. El número ganador de Pega 3 comienza... Con el 9. Segundo número es el 1. Tercer número es el 2. El número ganador de pega 3 es el 912. Repito, el número ganador de pega 3 en la noche de hoy es el 912. Y ahora concluimos con el pega 4. Mucha suerte, familia. ¿Qué número jugó? ¿Cuál es el número de la suerte? El número ganador comienza. Pon el 7. Segundo número es el 0. Tercer número es el 5. Último número del Pega 4 es el 1. El número ganador de Pega 4 es... El 7051, repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 7051. Muchas felicidades a los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerden visitar nuestra página oficial, loterías de loteríasdepuertorico.pr.gov. Sigan disfrutando del fin de semana. Los esperamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Desde Argentina a Bellas Artes, Mariana Quinteros y Gabriel Gómez, los reyes del tango. Interpretando los éxitos de las leyendas Libertad Labanque y Gabriel, bajo la dirección musical del maestro Aníbal de Raute y las coreografías de Fidel Guerrero y su cuerpo de baile. A 19 de marzo, Sala Pablo Casals de Bellas Artes, se ve a Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR-TV San Juan, WIPM-TV Mayagüez y wste San Juan. 11 Mayagüez. Ella pidió ser nuestro. Quiero hablarte ahora sí. Ya la misma que yo amé Me preparas el café Para al fin irte a dormir una vez más sí, ya. Ah, ah, ah, ah, ah. Sí. Te recuerdo un día en un, ¿no? eh, yo te sigo. Tan solita... Está muy alto. Sí, yo morí sin tu compañía. Ya, se acabó. Cuando me pone el abuelo con el guitarrita se la canta. Quiero cantarles una canción que amo mucho porque a veces tenemos nuestros sentidos dormidos y alguien se acerca y lo despierta. ¿Qué me pasa contigo? Que cuando te acerco sentidos que están dormidos vuelven a mí, que me pasa contigo que cuando me tocas cual si fueran brazos.